Y voy a abrir mi corazón sinceramente. Tenemos los ¿Me es el buenito, Me hice el buenito para ver si me podían ayudar y decirme qué tenía en la cara. Porque no hay manera Disculpe. de saber qué tengo. Sí, está bien, pero esta es la información. Bueno, pasen la, pasen este a es, que es el audio. Sí, ten ahora tenemos ahora el audio. Decir eh, tenemos el audio. audio, lo podemos escuchar. Ahora, ¿cómo Mariano, o sea? defendés tantos casos malos, tantas no, no, cosas? No, pero es que, que no nos vamos a ir del tema Espera, porque hoy les agradezco a los dos estar acá en tu caso y en el de María José, eh, porque me parece importante contar la verdad. Estos son los audios que le enviaste el año pasado y después tu explicación de por qué se los enviaste, pero este es el audio que recibía María José el año pasado de parte de Fran Mariano. Escuchemos, a ver. Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Majo, de mi vida? Tanto tiempo, tan linda relación que teníamos y se fue todo a la mierda, perdonando la vulgaridad de la expresión. Hace poco estuve en el programa de Carmen Barbieri, y se generó un montón de polémica, eh, sobre todo con Aníbal, con todas las cosas, con... Bueno, a mí me, me han pedido que lo denuncie, yo nunca quise denunciarlo, siempre me mostré renuente a eso. Me fui de viaje, volví como súper cambiado y me parece que... Qué sé yo, más allá de, de todo, eh, es cierto, es cierto que he tenido alguna que otra complicación, yo no mentí en eso, pero también comprendo que fueron momentos muy difíciles, tanto para Aníbal como para mí, yo estaba, mi mamá recién muerta, en un proceso horrible, el país estaba hablando mal de Aníbal, yo no sabía qué hacer. Eh, fue todo una bolsa de gatos, viste, pero fue hace 10 años ya de esto. Y yo no quiero continuar con, con el tema. Y es cierto que hay cosas de mí que, que Aníbal no me operó y que, que yo a veces pienso. Si me las hubiera operado Aníbal, por ejemplo, yo tuve una dermolipectomía muy fallida y yo veo lo que hace Aníbal y digo si me lo hubiera hecho a él. Bueno, el, el audio dura cinco minutos, pero hasta acá... Y te quiero, uh, que, que, que te involucres, por sí, favor. claro. Hasta acá lo que vamos escuchando es que la dermolipectomía no te la hizo Aníbal y que en ese momento... No. Hasta acá, son cinco minutos de audio. No digo que no los vamos a terminar de escuchar, pero... Sí, en realidad son dos audios. Y son la dos. dermolipectomía no me la hizo él. No, quedó claro. Y yo, yo lo, que, lo que hago en ese audio es decirle que es cierto que tuve complicaciones, pero que eran en otras circunstancias, buscando que ellos aflojen y que me puedan ayudar, porque mi cara literalmente se me estaba cayendo. Está bien, Fran, pero ¿de quiénes son? Porque acá la clave es quién te produjo el daño. Si son las lesiones producidas por las intervenciones del doctor Lotoki o son las eh, intervenciones producidas por otros médicos y vos pedís ayuda para que te resuelvan eso. El doctor... Porque las lesiones que vos... A ver, vos estás eh, demandando por lesiones gravísimas. Las lesiones gravísimas tienen sí. una pena altísima del Código Penal. Y me las hizo Con lo cual... Pero, pero si vos le estás pidiendo ayuda por lo que, eh, te, según el audio que estamos escuchando... Esta es que claro. Esto Exacto. es una prueba no, a favor de lo no Esto es una prueba a favor de una prueba No, no, no, si no, es, te digo, no, es, no. es una prueba. No, no es vinculante. No es vinculante y este, te digo. No, estamos acusándolo de un hecho que se dio en tres partes y después es un audio aislado. No entiendo. No me parece una, un audio aislado. Pero perdón. No doctor, soy jueza, ¿tapi? ¿no? Pero sí, perdón, doctor, creo pero, que... Hay algo que, hay un punto que es claro, si otros médicos también le produjeron lesiones, quiero saber si... Pero no es la lesión... No, no, no, no también, bien. No, quiero saber si esos médicos también han sido denunciados... Bueno, por Bueno, ¿puedo no. contestarte? ¿Y por qué no, al momento médicos. de la fecha no, porque estamos a la aguardo de pericias. Pero ¿por qué esos médicos no, que supuestamente también le produjeron lesiones gravísimas? No, y si este no, no médico porque que... a ver, la denuncia, Gustavo, es sobre una lesión pasar? facial eh, que surge en una intervención del año 2015. ¿Quiere hablar Fran. Sí, las cirugías de las que yo le hablo me hizo una liposucción el doctor Diego Mayer que me la hizo perfecta, no tuve ninguna complicación con Diego Mayer y después me hice algunas aplicaciones de Botox y rellenos con Diego Bujanda. Ninguna salió mal. La dermolipectomía Ningún. te la hizo alguien, me sumo a la pregunta de Gravia. Sí. Según el audio, no quedaste conforme, no quedé conforme. pero tampoco iniciaste acciones, Ana. Eh, no, inici no inicié acciones porque me lo reparo al ladermo. Eh, bueno, sí, o sea, yo yo lo escuché hasta acá y me parece un punto importante. Yo ya lo escuché a Fran, lo he escuchado en otras ocasiones también. Eh, él cuando nos visita a nosotros en el año 2013, que hace su primera aparición en consultorio, él estaba operado, no sé si por el doctor Bujanda, en aquel momento dijo, él estaba operado por el doctor Félix y la doctora Milito. No. Él se operó en el reality de Cuestión de Peso, ¿se acuerdan que habíamos un... No. Sí. esto era, tenía prótesis en los glúteos que él nos mostraba que se le daban vueltas, Aníbal no le ha tocado el cuerpo a no se le ha creado? operado el cuerpo. Porque no me franariado. tocó la doctora Milito, igual, nunca me en... operó la doctora Milito, jamás Aclarado me tocó. Aclarado eso, pero tenías que... Eh... Bueno, Tenía implantes en los, en los glúteos. También, así, así como están esos audios de ahí, hay otros audios de él donde él mismo dice que se puso silicón en los glúteos y que quiere ponerse más y que había perdido el teléfono de la me de la persona que se lo había hecho, se los hacía una trans. Es, Él mismo lo dice, insolible. así que no eso yo lo, lo estoy inventando. Es tu voz, Frank, son tus audios. María Entonces, José, vos lo, que tenés que, sé, vos lo que tenés que entender te atendido, es que tenés te que atenderte. Tenés que atenderte con, con una médica que, que está por casa. No, no, no invento. está, está todas tus historias clínicas. Te has atendido A ver, con María una médica venezolana con la cual... nadie inventa. María José, yo quiero ser. No lo una... estoy inventando, no, no estoy inventando, me estoy valiendo de los audios. Yo que tengo pensé de los audios que tengo, ni más ni menos. Pensé que estaba hablando con una secretaria y estoy hablando con una médica. María José te tenían encerrada en un cuartito, lo único que hacías vos era facturar, no sabes nada de medicina, no entiendo qué haces hablando de esto. Primero y salí principal. Segundo. Segundo. Sí, saliste del cuartito sacando a Pamela ¿Sí? Sosa y saliste del cuartito y ahora vivís como una reina en una mansión en olivos. Por eso defendís tanto a tu marido. Te saliste mi vida. del cuartito. ¿Te molesta mi vida? No es mi, que a vos te moleste no es un tema. Tu amigo, vida para me para va a molestar. Molesta ya vas a gastar plata en médicos vos también porque tenés hecha hasta las piernas. Ya vas a gastar eh, plata en médico. cuál es también. el problema? Yo estoy muy feliz con la cirugía. Que con se la costa. plata de los feliz, demás feliz. de la gente que destrozaron, porque vos misma me lo Buena dijiste. Fran. Y negámelo no, en la no, cara, no. negámelo en la cara, vos misma me dijiste, Aníbal Opera, a los travestis debajo de los puentes que son los que más tienen, vos misma me lo ¿Sí? dijiste, negámelo en la cara. Dígamelo en la cara. Igual, perdón, perdón, perdón, porque eso no, no, no veo Eso, no tendría, eso no tendría de de ningún de tipo de, de, de delito. No. Ahora, María José, lo que sí está claro es que tu marido tiene varias denuncias. Digo, acá estamos tratando la de Fran Mariano, pero parece haber algún patrón, porque hay muchas. Gabriela Trenchi, Silvina, Silvina Luna. Luna. Este es Famiso, Yo ahora, y lo voy a demostrar penalmente, que no puedo mover la cara y... Tu enfermera, la flaquita, que no me acuerdo el nombre, que era la única divina, me dijo, cuando te hizo la lipo ahí, se llevó puesto un nervio. Yo no puedo mover esta parte de la cara, no puedo sonreír. ¿Entendés lo que es no poder sonreír? Sí A lo ver, entendés, pero como no sos perversa, cosa. no te vos importa. Te, vos, te, vos te hiciste la intervención en el año 2014. ¿Por qué 8, 9 años después salís? A ver, acá hay una cuestión que a mí me hace ruido y más después de los audios que recibí tú, yo, de los audios que tengo hablando vos mismo diciendo que, que te fuiste a poner silicona líquida. de la cantidad dónde? Aníbal me dice todo. que era, presente la justicia. No, mi amor, no, no, no, bueno, te, conf no te confundas.